Bien, eh, vamos a ver cómo subir un archivo, eh, más sencillo, un PDF, a nuestra aula virtual. Para ello, una vez situados en nuestra aula virtual, en este caso la mía, eh, activamos edición. Y Una vez activada edición, nos vamos a la parte de la aula virtual donde queremos colocar ese archivo. En mi caso, vamos a colocarlo al final del todo. Para ello, vamos a darle a añadir una actividad o recurso. Clicamos aquí. Tenemos aquí todas las actividades, bajamos hacia abajo y aquí tenemos los recursos archivo. Clicamos en archivo y le damos a agregar. Ahora en agregar se nos va a abrir los datos que tenemos o que queremos poner del archivo. En nuestro caso, vamos a subir un manual de Moodle, versión 2.8 de la Universidad Politécnica de Madrid. En la descripción podemos poner lo que queramos o no, no hace falta podemos darle simplemente dos espacios en blanco y es suficiente si queremos dar una descripción y queremos que aparezca habremos de clicar aquí en nuestro caso vamos a decir que no aparezca nada aquí en este cajetín tendremos que colocar el archivo que queremos subir vamos a hacerlo de la manera más sencilla y es la siguiente como sabemos el archivo donde está Vamos a irnos al escritorio y vamos a mmm, traerlo desde el escritorio. Para ello, por tanto, vamos a cogerlo manual de Moodle que tenemos aquí, pinchamos, arrastramos, nos situamos encima de la ventana que se está editando y seguimos arrastrando el fichero sin soltarlo hasta que lo metemos en el cajetín. Una vez dentro del cajetín, soltamos y empieza a cargarse. Esta sería la manera más sencilla de llevar un fichero hasta el aula Moodle. Hay otras que pasarían por eh, clicar en este icono que dice aquí, Agregar, y entonces nos saldrían distintas opciones. Todas las opciones son bastante intuitivas, sería habría una que es la más sencilla, que es la misma que hemos hecho ahora, pero se abriría el browser, es decir, el navegador. También podemos importar archivos desde eh, Google Drive o desde Dropbox incluso. Bien, ya tenemos el PDF subido y ahora es importante colocar la apariencia. Aquí tenemos varias opciones, mostrar en automático, incrustar, forzar descarga, abrir o en ventana emergente. Normalmente en ventana emergente es eh, lo que nos va a dar el mejor resultado habitualmente y además nos va a permitir ponerle el tamaño de ventana que queremos normalmente vamos a duplicar los parámetros que tenemos aquí 620 el doble será 1280 1280 y 450 por 2 serán 900 esto hará que la ventana cuando se abra sea una ventana igual de grande que la de la pantalla del ordenador las otras dos ajustes comunes del módulo pues en vez de Ocultar, pues si queremos que el alumno vea el fichero Habrá que mostrar eh, Finalización de la actividad Si queremos que los estudiantes eh, puedan decir Que la han visto Por ejemplo, el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla Bueno, pues clicamos aquí Cuando se cumpla esta condición Entonces le aparecerá en el recuadro de la derecha Un OK como que ya la ha cumplido Simplemente guardar cambios y regresar al curso. Y con esto tenemos ya subido el fichero como vemos aquí. Si clicamos sobre el fichero vemos que la pantalla se abre prácticamente todo lo que es de ancha. Y aquí tenemos el PDF listo para ver para ser visualizado a partir del momento en que esté totalmente cargado o, o que esté en su mayoría cargado. ¿Correcto?